De esta manera estamos, por un lado, con Laura Mendoza, con Betina Pazón. Les agradecemos enormemente a ambas por la predisposición, por acercarse. Como decíamos y lo anticipamos también desde el mundo de la abogacía, porque ambas trabajan en conjunto brindando una asesoría integral, por lo tanto son diferentes ejes donde se requiere la intervención de un profesional de la abogacía que ellas intervienen, acompañan y abordan. Pero en este caso puntual nos vamos a encontrar, a modo de síntesis, con el tema familiar. Y esto quizás visto hacia el lado de las cuestiones cuando hay una separación de pareja, cuando debe estar el acompañamiento desde tantos ámbitos, pero también desde lo económico por parte del padre para con ese hijo o hija. Así que ambas nos van a poder asesorar en esto, así que saludarlas nuevamente, agradecerles cómo están. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Eh, bueno, ¿Cuáles son quizás esas problemáticas? ...que se arrastran desde hace años, que fueron sufriendo ciertas modificaciones... ...tal vez uh -huh. por el tratamiento, por la actualización o por dejar fuera de funcionamiento... ...cierta ley y darle un nuevo tratamiento que se pone en eje... ...como así también actualmente, ¿qué es lo que pasa? Eh, bueno, nosotros recibimos eh, diariamente eh, problemas en materia de derecho de alimentos... Uh -huh. eh, acá, ...se han ido modificando a lo largo del tiempo... Eh, en principio, los que están obligados a una cuota alimentaria son los progenitores, es decir, papá y mamá. Eh, pero bueno, ahora se ha extendido esa obligación alimentaria hacia los abuelos. Los abuelos son responsables subsidiarios, es decir, que cuando responden los abuelos, cuando papá y mamá no pueden o trabajar o bien eh, hay necesidades eh, que los menores no estarían cubiertos. Eh, hay muchos fallos y hay mucha, eh, mucha jurisprudencia en este sentido. Eh, no es que en todos los casos procede la acción contra los abuelos, es en esas situaciones donde los papás no pueden cubrir las necesidades. También están exceptuados los papás, los abuelos, en el caso de que perciban como único ingreso una pensión o una jubilación. Esto genera muchos inconvenientes al estudio. Los abuelos muchas veces llegan enojados por claro. decir... Eh, yo cumplí con mi hijo, ¿por qué debo responder ahora por, por mis, mis nietos? nietos? Claro. Y bueno, un poco eh, la obligación nace de la propia ley, donde está el interés superior del niño, que está consagrado en todos los pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional, es decir, que tienen el mismo valor eh, que nuestra constitución, donde eh, el espíritu de la ley es precisamente proteger al menor y que ese menor tenga cubiertas sus necesidades. Cuando hablamos de alimentos no nos podemos referir netamente al alimento como alimentación propiamente dicha, sino eh, también a todas las necesidades que rodean a ese menor, como vestimenta, el tema de la obra social, el esparcimiento del menor... Eh, educación. Todo, educación útiles, uniformes, todo eso integra la cuota alimentaria. Eh, la idea es que ese menor... ...tenga el mismo nivel que tenían cuando sus papás estaban unidos. Es decir, si el niño iba a fútbol y a natación cuando los papás estaban casados o estaban unidos... La idea es que cuando se separen puedan seguir haciendo esas actividades. O sea, no reducir el nivel... Eh, la calidad de, de vida. La calidad de vida de los chicos, exactamente. Y te quería hacer una pregunta, porque recién hablabas que en caso de que los padres no pudieran responder económicamente, va a los abuelos. Y no me quedó claro si, por ejemplo, los abuelos que eh, eh, perciben una pensión o la jubilación, igualmente se les quita el dinero para pasarle por la puerta. Si cuota. es único ingreso, no. Si es el único ingreso de los abuelos, no. Claro. Eh, si los abuelos, que es generalmente lo que ocurre, que siguen trabajando, en ese caso sí se afecta el ingreso de la, del abuelo. Uh -huh. Pero siempre hay que acreditar que hay una imposibilidad del papá. Un ejemplo un poco eh, eh, al extremo es cuando el papá está privado de la libertad, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso acreditamos que el papá está privado de la libertad y podemos ir directamente contra los abuelos. Claro. Eh, hay muchísimas situaciones y hay que analizar cada caso en particular. No procede siempre, pero sí hay obligación de los abuelos. Y puede ser casos, por ejemplo, que el padre estaba muy bien en el trabajo, eh, con eh, blanqueado, digamos, recibió el sueldo, como tiene que sí. ser con la ley, y de repente, luego que sucedió el fallo de la cuota que el alimentaria le tiene que pasar a su hijo, ahí deciden renunciar, por ejemplo. ¿Hay ¿Existen este tipo de casos o...? Sí, existen los casos, existen casos donde los papás tienden a, eh, bueno, eh, evitar pasar esa cuota alimentaria. Uh -huh. eh, hoy en día cada vez, y eso también ha cambiado, cada vez hay más sanciones previstas para el caso de incumplimiento de los deberes alimentarios. Uh -huh. eh, hay eh, fallos eh, judiciales recientes donde se ha establecido eh, eh, privarle uh -huh. al padre de renovar su licencia para conducir. Uh -huh. eh, hay un registro de deudores alimentarios donde ahí se los puede inscribir también en caso de que adeuden cuotas alimentarias. Eh, una pregunta frecuente también que recibimos es el tema de cuál es el monto de esa cuota alimentaria. Exacto. ¿Cómo se prevé? Eh, en realidad, eh, la ley lo que dice es que uh -huh. la idea es que el menor mantenga la misma calidad de vida. Entonces. Eh, no hay una cuota uniforme puede ser un 15, un 20 un 30% del ingreso del papá, uh -huh. si ese ingreso es formal, eh, de todas maneras ese porcentaje es lo que se usa en la práctica pero no, estable no está establecido en ninguna ley que es el 20, el 30 o el 15 no hay nada establecido uh -huh. es en la práctica lo que eh, aproximadamente fija un tribunal, siempre y cuando tengamos enfrente a alguien con un recibo de sueldo Exacto. Porque en los casos de una persona autónoma, ya bueno, ahí lo que corresponde es probar el nivel o la calidad de vida que tenía el menor cuando los papás estaban juntos. ¿Cómo? Para ir manteniendo ese mismo nivel y que el menor no sufra esa separación también a nivel económico. Claro, y este 15... 20 o 30% lo que acabas de decir, sí. sí o sí es por hijo, por eh, un solo hijo, si tengo tres, sí. para cada cual, o cómo sería ahí la... Eh, en realidad se la analiza la situación <risas> integral del papá, porque eh, muchas veces, y en la mayoría de los casos, pasa que el papá cumple con varias cuotas alimentarias, no con un solo hijo sino con varios hijos Claro que pueden ser con la misma madre o quizás de distintas Exacto, madres Claro, también. entonces eso lo evalúa el juez en cada caso en particular eh, porque la idea tampoco es dejarlo al papá eh, sin un ingreso Claro. O, sea, o sea, la mamá también, porque en la mayoría de los casos son las mamás las que representan a sus hijos para Correcto. reclamar. Pero bueno, también hay casos donde eh, eh, es la mamá la que tiene que cumplir con esa obligación alimentaria. ¿Y cómo se dan esos casos? Porque también quizás de manera generalizada o más universal siempre escuchamos o está aún más impuesto que es el padre el que tiene que dar esa cuota alimentaria. Pero también la madre puede darse como bien venían describiendo y en este caso qué circunstancias, qué situación se debe dar para que sea el padre quien da la cuota o la madre en este caso hacerse responsable. Eh, puede ser el caso donde sea el papá el que pasa mayor tiempo con sus hijos uh -huh. y donde, porque también eh, hoy es, eh, hay muchos casos donde la mamá es la que sale a trabajar y el papá se queda en casa con los chicos. Claro. Y entonces, en ese caso, si el papá está en casa al cuidado de los chicos, que implica un tiempo y una imposibilidad, más aún cuando los chicos son chicos, de salir a trabajar, que sea la mamá la que tenga que cumplir con esa obligación alimentaria. Claro. Eh, la obligación es de los dos. Uh -huh. eh, el tema es que, bueno, cuando los chicos son muy pequeños, eh, los chicos están al cuidado de uno de los progenitores claro. y por ahí imposibilita que, que, que sean los dos los que cumplen con esa obligación. Un ejemplo que te quería preguntar: eh, una persona que, bueno, recién se están separando, en este caso, podamos poner el ejemplo, tanto sea el hombre o la mujer, es indistinto. Sí. ¿Cómo se arranca todo este proceso para poder llegar a la cuota alimentaria correspondiente? Bueno, en principio, la, el tema alimentario está sujeto a la mediación obligatoria. Es Bien. decir, que si no hay violencia familiar, primero hay que someter la cuestión a un mediador. Bien. que es un mediador, que por sorteo va a ser un tercero imparcial, donde lo que busca es que las partes de común acuerdo puedan arribar a las condiciones alimentarias, a un régimen de visita, a las tenencias y toda esa distribución que se tiene que hacer en cuanto a horarios y los chicos. Uh -huh. Si llegan a un acuerdo, se elabora un acta y se manejan con eso que sería un marco yo digo que es general, porque sí. siempre después van a salir cuestiones más detalladas que las partes tendrán que ir resolviendo, claro. y por ahí es donde un poco los abogados nos convertimos en psicólogos, porque y empiezan sí. a ocurrir estas cosas de que «ay, no me leyó el mensaje, no claro. me contestó», y bueno, esas cuestiones no se pueden prever en un, en un acuerdo. Uh -huh. Y si hay violencia familiar, directamente se inicia la demanda eh, judicial, y bueno, ya eso tramita en la instancia judicial, donde ya es el juez, que también es un tercero imparcial, pero que es quien resuelve la cuestión, quien fija cuota alimentaria, quien claro. fija el régimen de visitas y demás. Y, por ejemplo, si sucede acá en nuestra ciudad, ¿a dónde el primer paso? qué institución tengo que acercarme como para iniciar con estos trámites? Primero hay que concurrir a un abogado, Bien. porque es el abogado el que gestiona la mediación. Bien. y entonces eh, se hace, digamos, la denuncia correspondiente o el acto o el pedido para que intervenga un mediador se sortea, se fija una fecha y la mediación es con patrocinio letrado o sea que las partes tienen que ir con su abogado correspondiente porque es necesario el asesoramiento para ir a la audiencia claro. así que lo primero que tienen que hacer es siempre eh, concurrir a, a un abogado para que gestione todo este tema de, de la mediación académica todo. ¿Y qué sucedería? Bueno, en primer lugar preguntarte, ¿hasta qué edad se debe dar este acompañamiento, este reparo? Eh, hasta los 21 años. Uh -huh. Y si eh, los chicos estudian y no, no pueden trabajar o no tienen posibilidades de trabajar, se extiende hasta los 25 años. Ajá. Y por otro lado, en este caso, si por ejemplo uh -huh. está esa criatura y quizás hay alguno de estos familiares que vos mencionaste, que puede estar reclamándolo, ya el padre o madre o los abuelos, o quizás otro familiar que se está sí. haciendo cargo en caso que quizás no estuvieran los abuelos no estuvieran esos padres, no se encuentra una respuesta del, del familiar que sea para poder asegurar esa cuota alimentaria del monto en que se logre, ¿qué sucede ahí? Se puede accionar contra los tíos también, uh -huh. porque la idea de la, de la ley es que eh, la familia como núcleo tiene que un fundamento solidario y busca proteger a ese menor. Entonces, si papá y mamá no pueden, abuelos no pueden, se puede accionar contra parientes que pueden ser los tíos del menor. ¿Hasta ese es el límite del lazo familiar y o bueno, así se podría seguir buscando? Hay un, perdón, ¿Sí? hay un caso eh, que hace poco se dictó una, un fallo que fue está siendo uh -huh. muy controvertido, incluso las partes apelaron, digamos, eh, donde eh, el juez falló a favor del jefe del progenitor que debe, porque al no tener eh, padre, bueno, al no haber abuelos, no haber tíos, Claro. Eh, la justicia fue al a la empresa donde trabaja el progenitor, entonces ahora la justicia obligó a la empresa a que se le pague digamos uh -huh. un 20 o un 30% que le corresponde la cuota alimentaria al niño, no descontando claro. del sueldo del progenitor, ¿eh? no, no. sino que la empresa tiene que pagarle, que es muy, un, uno de los fallos más controvertidos de, en cuanto a cuota alimentaria. Uh -huh. Y este padre sigue siendo un trabajador de sí. esta empresa. Sí, sí, ¿Y sí, por sí, qué sí. no se le puede descontar de su sueldo no, porque él le corresponde la otra parte que debe desde ah. hace 5 años, 6 ah. años claro. de cuota alimentaria. Entonces ya ahí se tiene que poner al día con lo que debe de hace 5 o 6 años. Mientras tanto la empresa, hasta oh. que el padre se ponga claro, al sale. día sí con la cuota, eh, la empresa tiene que pagar... este Sí, la cuota alimentaria del niño. Y acá estamos hablando obviamente de, de dinero en lo que concierne a todo lo que es un total de la cuota sí. alimentaria. Pero, por ejemplo, eh, has tenido casos en donde de repente el progenitor o eh, la mamá, eso varía, sí. este, eh, no pasa por el tema económico sino por la visita. O sea, eh, no, sí. no, no, no, los, no los visita, no los lleva, no se hace cargo. Eh, y y qué este, le puede suceder a esa a ese sí. eh, adulto que no, que no cumple su función. Sí, es muy es mucho más complicado el tema de incumplimiento por régimen de visita, y es muy común también. claro eh, En principio la gente tiene que tener en claro que no son obligaciones compensables, o sea, uh -huh. la mamá no puede decir eh, porque no me pasa la cuota alimentaria, no, no al niño, lo dejo ver al pibe, claro. Claro. ¿Por qué? Porque eso genera un daño en el menor también. Total. Y entonces la idea de la ley es que el menor sí, ...cubra sus necesidades, pero que también tenga un contacto, un vínculo con papá y con mamá. ¿Y cuando ese papá no quiere verlo? Mm. ¿O no tiene el tiempo? ¿O, o quizá tiene el otra propio vida? hijo no quiere? Sí, hay casos. Sí, también. Sí, Después, la, puede sí hacer. hay muchos casos. En el caso de que el hijo no quiera verlo, en realidad si el papá inicia un régimen de visitas... ...para ver a ese hijo y el hijo no quiere, se evalúa el tema de la edad del menor. Claro. El menor pueda declarar o que <ríe> se pueda presentar en el juicio con un abogado del niño y explicar sus fundamentos de por qué eh, no quiere ver eh, al niño. Eh, la idea por ahí siempre es eh, que haya un vínculo entre el menor y su papá y su mamá. El tema es que, bueno, hay situaciones muy complicadas donde por ahí o puede haber un riesgo para el menor, eh, entonces de esos casos los va atendiendo la ley y se van analizando en el caso concreto cuál es la solución. Eh, yo digo que es más complicado porque en cuanto a alimentos, hay, eh, cuando hay un cumplimiento, eh, hay muchas soluciones posibles. Bien. Esto de embargar un sueldo de atacar la propiedad del padre o de la madre, eh, de, también hubo un fallo donde se le impidió al padre eh, el acceso a los partidos de fútbol. Sí, eh, entonces tal cual. También se, o sea, es como ir tomando medidas tendientes a que el papá cumpla con esa cuota eh, alimentaria. Uh -huh. Pero en cuanto al régimen de visita es mucho más difícil porque no hay un mecanismo donde uno pueda decir a obligar a ese padre o a esa claro. madre a que vea a su hijo. Claro, es como que la ley no puede obligar Sí. digamos en cuanto a lo afectivo Total. si hay un padre que no lo quiere o una madre que no lo sí. quiere y un hijo que no quiere Ahí ya. no se puede obligar claro y con respecto a esto que vos decís de los embargos, no? para los que no cumplen y demás, ¿cuánto es el tiempo el tiempo, perdón, de prórroga hasta poder llegar, por ejemplo, a que le inhabiliten el carnet de conducir o el ingresar a una cancha, por ejemplo? El tiempo que lleva una medida, eh, o sea, cuando se produce el incumplimiento se denuncia en el expediente sí, judicial, o sea, sí. si hay acuerdo o haya sentencia se denuncia sí. el incumplimiento y el juez ya ordena la medida pertinente, o sea, eh, el Tribunal de Familia eh, no lo queremos criticar pero bueno, son medidas que llevan su tiempo claro. o sea, no son medidas inmediatas uh -huh. claro te lo preguntaba porque sí. por ahí puede haber muchas mujeres que están no. del otro lado. O en, hombres, eh, padres, familiares. Bueno, sí. también. este En donde quizás eh, hace mucho tiempo que le están embargando porque no están cumpliendo y la verdad que la necesidad es urgente ¿Sí? ante las la, la, la, la necesidades básicas del niño, ¿no? Por eso, por ahí, en los tiempos sí. de la justicia. En realidad, ante el incumplimiento se denuncia en forma inmediata, <coughs> ¿no? Es que tengo que esperar dos meses que no me pase claro. la cuota para denunciar. Yo, uh -huh. eh, o sea, eh, no cumple, se denuncia en el expediente. Ya Después depende del tribunal el tiempo que eh, demore en resolver la cuestión que nosotros pedimos y que se provea la medida que pide el abogado para su para su cliente. Bien y acá a nivel local ha habido ya algún este cómo es que se llama por este incumplimiento este de la cuota alimentaria eh, por ejemplo Cierta el que normativa, claro sí. le pudieran haber sacado el carnet de conducir o alguna de licencia de conducir no. Eh, embargo, sí. Emba, claro. Embargo es la medida más... O sea, cuando hay un recibo de, de sueldo, es, digamos, la medida por excelencia el embargo, porque de esa manera uno consigue en forma inmediata uh -huh. eh, que el que está reclamando pueda percibir esos alimentos. Y cuando se es autónomo, ¿es más complicado el tema este de cuando no cumplen el, el embargarle, Y o... es un poco más complicado porque, eh, bueno, por ejemplo, se podría, si tiene un comercio, por Ejemplo, sí. se podría intervenir la caja del comercio. Claro. O sea, ya se designa un interventor, ya es un poco más complicado, lleva un poco más de tiempo. Claro. Siempre el embargo es más rápido porque uno oficia al empleador para que retenga tanto porcentaje uh -huh. de, del ingreso y ya eh, se percibe ese dinero en una cuenta judicial. Claro. La otra forma, por ejemplo, esto de inhabilitar para conducir o para entrar a un estadio, si bien bueno es una medida para forzar a cumplir, y bueno, no deja de ser algo que el, el niño no, no claro, percibe nada. O tal sea, cual. es una medida para presionar, pero no es una medida efectiva para claro. que el menor... Pueda. Y cuando hay algún trabajador o trabajadora en negro directamente, ¿cómo hacemos con eso? Eh, bueno, ahí es tarea de quien inicia el reclamo de probar el ingreso que tiene, el nivel de vida que tiene Ahí en esos casos se puede oficiar al registro automotor como para ver si hay algún automotor a su nombre uh -huh. o, o probar en el expediente el nivel de vida que tiene, qué ingreso, o sea, yo le tengo que probar al juez qué ingreso aproximado tiene esa persona que trabaja en negro o bien que es autónomo. ¿Qué herramientas tengo yo para poder probarlo? Más allá de ir a la casa, de ver si tiene algún automotor y demás. ¿Qué eh, herramientas? O sea, son todas. O sea, es probar si tuvo viajes al exterior. ¿Y me sirve con mi palabra solamente o tengo no, que presentar? hay que acreditar. ¿Y sí. cómo se acreditaría Fotos eso? Fotos pueden ser... Claro. Eh, puede hacer eh, algún mensaje de texto, porque todo eso hoy en día también sirve, fotos uh -huh. de Estado, todo eso sirve para acreditar eh, la otra persona, claro. el demandado, qué nivel de vida tiene. Uh -huh. eh, un poco también eh, quería decir eh, que por ahí también llega la gente al estudio diciendo... Mi amiga persigue una cuota de tanto dinero porque yo persigo menos. Claro. Eh, porque un poco se genera esa especie de competencia a sí. ver quién eh, obtiene una cuota alimentaria mejor. El tema es que eso siempre va a depender de la, de la, del tipo de trabajo que tenga el demandado y del nivel de vida de los chicos. O sea, no podemos pretender que nuestro hijo viaje cada 15 días a Europa cuando el papá es un empleado de comercio y la mamá es ama de casa. Claro. Es decir, por eso cuando vemos eh, los jugadores de fútbol que tienen ingresos en euros, en dólares. Que son desorbitantes la, las cifras que claro. le pasan como cuota alimentaria a las, a las sí. esposas, tal cual, sí. O sea, esas son cuotas que en la gente generalidad de los casos no se pueden obtener porque tiene que ver con el nivel de vida que tenía esa familia antes de separarse, por ahí como para que quede claro que hay eh, cuotas alimentarias muy dispares, algunas uh -huh. son muy importantes y otras son más bajas porque bueno, depende de, de, del ingreso que tenga ese papá o esa mamá para cumplir con los chicos vos hoy decías que hasta los 21 años obligatoriamente sería la edad que se debe acompañar económicamente con esto que fuiste describiendo, sino hasta los 25, pero en este caso quizás ha habido ha habido alguna situación donde quizás el mayor de 18 años o tal vez ya ha entrado en la adolescencia o preadolescencia que se empieza a tener quizás si se interioriza según cada sujeto cierto conocimiento de esto y tal vez es la madre que dice no, pero está bien, nosotros estamos dentro de todo bien, más o menos lo sobrellevamos y quizás ese hijo o hija o nieto en este sí. caso, como bien marcabas, o sobrino, desea quizás poder percibir también esta otra parte para poder mejorar su calidad de vida o para poder ayudar a esa madre o padre familiar que está haciendo más esfuerzo. ¿Ha surgido quizás por iniciativa también de, de algún adolescente o preadolescente o joven? No, nosotros en la práctica no hemos uh -huh. tenido eh, a, en ningún caso de esas características. Uh -huh. eh, generalmente eh, sí la cuota hasta los 21 años se extiende normalmente, diría, porque, eh, bueno, un poco por la crisis económica que estamos viviendo y todo, entonces eh, la cuota se extiende más, en la mayoría de los casos quizás hasta los 25 años. Uh -huh. Eh, pero casos donde se plantee lo que, lo que me comentás, no, la uh -huh. verdad que nosotros no, no hemos tenido. Y sería, estaría habilitado a que esto suceda si fuera el caso, ¿se podría receptar? Se podría uh -huh. plantear, sí, se uh -huh. podría plantear, sí, eh, después es, eh, o sea, eh, se puede plantear, eh, o sea, están las herramientas o está el derecho, digamos, previsto para plantearlo. El tema es que bueno, eh, es acreditar eh, eh, lo que plantea el, el adolescente y bueno y ver qué es lo que considera el tribunal, porque también tenemos que tener en cuenta que el tribunal, cada el tribunal tiene su criterio, uh -huh. eh, bueno acá en Menado tenemos un tribunal de familia, eh, pero bueno, el día que cambia el juez de familia, puede cambiar el criterio del tribunal. Claro. Eh, yo ejercí mucho tiempo en Mar del Plata y es totalmente distinto el criterio de, un tribuna, de una provincia a otra. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, bueno, esto de eh, el menado se exige cuando uno inicia el juicio alimentario, uh -huh. probar todos los gastos que tiene el menor, Bien. adjuntar tickets de medicamentos, de útiles, de todo. En cambio en Mar del Plata, y en muchas provincias otras, se considera que el, la necesidad del menor eh, se da por sabida que está. O sea, yo sé que, que mi hijo tiene que comer, que cuando empieza... Lo tengo que vestir, lo tengo que, lo tengo que calzar, si está en edad de crecimiento, quizás a mitad de año tenga que volver a invertir claro. en otra campera, en otro eh, par de zapatos. Que en marzo están los útiles escolares, Tal el uniforme, cual. o sea... Eh, entonces, eh, hay distintos criterios. Acá se nos exige, sí, acompañar y acreditar todo el tema de los gastos de ese menor. Por ejemplo, en Mar del Plata no, porque claro. se entiende que está por sabido. ¿Qué pruebo yo en, otro, en, en Mar del Plata? Pruebo en realidad que mi hijo necesita una atención especial, por ejemplo, de un psicólogo, de claro. un terapeuta. Es uh -huh. algo excepcional que no todos los chicos necesitan. Uh -huh. Entonces, esas situaciones especiales sí las tengo que prever. Que además mismo. son súper particulares también, o sea, también. Es, es bastante lógico. Que podríamos llamarlo como gastos extraordinarios, uh -huh. donde no todos los chicos lo tienen. Uh -huh. Pero bueno, acá en Venado es como que no, bueno, el criterio es probar todo, acreditar de sobremanera el ingreso que tiene. El, eh, el demandado que en el caso de que sea un empleado es un poco más fácil y en el caso de que sea autónomo ahí hay que trabajar y conseguir las pruebas para acreditar qué nivel de, de vida tiene tiene el demandado claro, está muy buena la pregunta tuya y, y obviamente lo que responde mi colega y esto viene a que si las mujeres u hombres que nos están escuchando y quieren de repente, digamos, hacer una demanda por cuota alimentaria, que vayan guardando todos los tickets, porque lo más común que nos pasa es que le decimos, bueno, tenés que guardar, ay, pero yo tiro todo, no tengo nada, bueno, empezá, sí. empezá a guardar todo. ¿Y no hay manera de refutar esto, de que se pueda cambiar, porque en realidad, eh, o sea, me parece que se es, es, está por sobreentendido con el, la inflación que hay, sí. además, eh, las necesidades básicas que tiene que tener un niño, o sea... Sí, eh, sí, yo considero que las necesidades básicas están probadas. Esto que decíamos, la alimentación, la ropa. O sea, son cosas obvias que ¿Sí? para mí no merecen demasiado análisis. Uh -huh. De todas maneras, eh, bueno, eh, generalmente que son las mamás las que nos vienen a, uh -huh. a ver, eh, lo que consiguen es un resumen de tarjeta de crédito y claro. ahí ya se puede acreditar. O sea, ah. eh, no es prueba tan difícil de conseguir, digamos, uh -huh. el tema de los gastos, porque hoy en día con las tarjetas o, la, o las facturas o recibos uh -huh. o compras que se hacen ya, ya se puede... Acreditar. Queda un registro siempre, digamos, para eso. Pero guardarlo por las dudas. Pero siempre. guardarlo, <ríe> <Sí>. <ríe> Incluso se puede iniciar una demanda, bueno, hoy por cuota alimentaria provisoria, uh -huh. porque tenemos casos con, con Laura de hijos que no han sido en en su principio ya reconocidos claro. ¿sí? por el progenitor o progenitor. Entonces, uh -huh. a la par, incluso antes o a la par de iniciar el juicio de la demanda, eh, perdón, de la demanda de filiación, ¿sí? Sí. para que lo pueda reconocer, eh, se inicia una cuota de alimenta provisorio, ¿sí? claro. o sea, incluso hay fallos que el juez falla a favor del niño donde eh, el progenitor se obliga a pasarle la cuota alimentaria uh -huh. sí, y una vez que se acredita eh, la filiación incluso fallos que donde se acreditó que no era hijo no, claro. se retira esa obligación del progenitor claro. pero es como una medida preventiva Exacto. ¿sí? la, sí, la sí. cuota alimentaria previsoria mientras tanto tiene que ir cumpliendo con eso hasta que se digamos se compruebe la filiación sí incluso hasta que se determinan los alimentos definitivos que uh -huh. es al final de toda esta producción de la prueba que decíamos oficial al registro automotor son medidas que llevan tiempo uh -huh. pero en el... Eh, eh, en forma anticipada, como una especie de medida cautelar, Ajá. lo que hace el tribunal es fijar alimentos provisorios. O sea, mientras tramita el proceso, se fija una cuota eh, provisoria para que ese menor esté protegido. Tanto sea como el ejemplo que diste vos del de niño que quizás todavía no fue reconocido Exacto. y demás, como el que ya tiene el apellido claro. mismo. Exacto. Eh, o sea, que sería provisorio hasta que se termine el ciclo. Claro. Y en Exacto. este caso, si por ejemplo, esa madre o padre, volvemos a lo mismo sí. de todo el abanico de familiares que puede hacerse cargo, quizás desde una edad de pequeño se hicieron cargo y de antemano no habían exigido esto, no estuvo presente ese padre ni, ni o madre como decíamos hoy para siempre ser respetuosos pero no estuvo presente ese familiar al cual ahora se le presenta esta exigencia desde lo judicial ¿Se comienza a pedir desde ese momento en adelante o se puede pedir también de Para forma caso. regresiva? No, se pide desde el primer momento, o sea, eh, se deben los alimentos desde el momento que los pido. Por uh -huh. ejemplo, yo puedo mandar una carta de documento intimando al papá o a la mamá a cumplir con la cuota alimentaria. Entonces, desde la fecha de recepción de esa carta de documento se están debiendo los alimentos. Lo que pasa los años anteriores Claro, es exactamente, capaz que, que ah, yo ya hace cinco años claro. Que estoy separada sí. y de repente eh, Hoy en el 2023 agarro y hago la denuncia O sea, ahí, ahí empiezo todo este, el, el trámite sí, Eso eh. ya no cuenta Claro, porque se presume que los alimentos que no se pidieron eh, no se necesitaron. Ah. O se presume que el papá cumplió. Porque claro. yo como acredito que en realidad hace 5 años o 10 años que el papá no cumplió con la cuota claro. de Eso no quita que se pueda pedir una compensación económica uh -huh. ah. por, por alguna parte de los gastos que tuvo el progenitor que si, o progenitora. Que, que, que, sí, sí, es, exacto, que uh -huh. sí que sí estuvo a cargo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Bien, ¿Algo que les quede ahí por decir como eje de este tema que estábamos tratando? Por supuesto eh, siempre va a haber muchas más preguntas para sí, profundizar, totalmente. incluso también por partes de quienes lo viven o comienzan a vivir todo este proceso, pero como siempre decimos en lo del de, ámbito de la salud, la abogacía, otra cosa es la consulta cara a cara y mano a mano con el sí, profesional. Sí, porque hay muchas cuestiones específicas en cada caso. Eh, no vamos a encontrar, no, no hay dos casos iguales, entonces por ahí a veces la gente lee una noticia y dice, ay, le mandó los abuelos que le claro. mandó a los abuelos. No, no proceden todos los casos. ¿no? Total. O sea, hay que explicar, hay que ver la situación en cada caso. Entonces, eh, sí, para que tengan una idea general, pero bueno, cada caso se analiza en particular. Por eso siempre acudir a un, ante un profesional sí. con respecto y que le asesore con todo el proceso, porque como bien decías vos, cada caso es particular. Exacto. Y, y que... aprovechamos a preguntar, sí, Betina. No, y que no tengan miedo, porque sí, eh, uno se encuentra, sobre todo en las mujeres, uh -huh. eh, que esto sí, hay que decirlo así, que se encuentran como con ese miedo uh -huh. de que, ay, bueno, pero yo no quiero el lío, y, y, pero ¿y qué me va a pasar? ¿y qué le va a pasar al otro? No, no le va a pasar nada, simplemente se lo, se lo va digamos, a obligar sí, moralmente, no efectivamente, porque volvemos a decir, Exacto. la ley no obliga efectivamente, uh -huh. ¿sí? pero sí económicamente a cumplir con lo que tiene que cumplir. Claro. Entonces, bueno, que no tengan ese miedo. ¿Y eso lo ves frecuentemente con los casos sí, que toman y demás? Sí, sí. Hay como ese miedo, como esa cosa que, bueno, no quiero lío claro. o, o qué va a pensar mi hijo. Al contrario, le estás dando un ejemplo total este, de, de empoderarse, como quien dice, uh -huh. a reclamar su derecho. Porque esto eh, me parece que es importante algo recalcar, no sé, sí. Laura, si estás de acuerdo conmigo, que decir, bueno, esto fundamentalmente lo que es cuota alimentaria, ya que estamos hablando de esto, es para el niño, exacto no es para el progenitor que está o progenitora que está a cargo del claro, discúlpame niño. Claro, disculpame que te interrumpa, porque por ahí eh, tiene esa mala prensa, sí, más que sí, nada con el hombre. Sí. En este caso no dice, no, pero yo no le voy a mantener, que por lo general claro, es ama de claro, casa, la exacto. mamá que se queda o que está haciendo cargo de los niños. Es para el niño, es una responsabilidad pura y exclusivamente para el niño por las convenciones que citó. Laura. Claro. Y aprovechamos a preguntarle por qué mencionábamos en el inicio de esta entrevista el asesoramiento integral que realizan. Así que si nos pueden informar, en este caso, dónde atienden y qué otros asesoramientos también podemos encontrar a través de ustedes. Bueno, eh, se pueden acercar hasta San Martín 1092, que es esquina por redón, San Martín casi esquina por redón y se pueden comunicar, no me acuerdo tu celular de memoria, <risa> así que voy a decir el mío, vos y el tuyo no me acuerdo el celular de nadie, eh, bueno, mi celular es 15 56 24 07 y salú? el mío es 66, 41, 72. Y dirá. si no, bueno, nos pueden escribir al Instagram, estamos como Mendoza Pazón Abogadas. Y bueno, nada, que escriban, que no tengan miedo, que lo que sea. Y bueno, y lo que hacemos también... Es este Bueno, ahora actualmente con Laura empezamos un curso de, de especialización de mediación, así que bueno, cuando lo terminemos también le vamos a estar ofreciendo nuestros servicio como mediadora, pero sí lo que estamos ofreciendo y que veremos este año con todo empezar también, eh, son las charlas eh, para prevención de bullying en las mm. escuelas que cuesta tanto acá en Venado Tuerto, Digo cuesta tanto Caminado Puerto porque es así hablar sobre este tema, sobre el bullying que hay en las escuelas de Venado y mucho porque este, nosotros hemos eh, pedido en su momento eh, algunos testimonios de personas que hayan padecido bullying o de niños que están actualmente padeciendo bullying y se han comunicado unas cuantas personas con nosotros anónimamente pidiendo, no, por favor no digas nada porque mi hijo va a claro. tal cuela, como que bueno, sí. Venado es grande y no es grande, como uh -huh. que todo se sabe y lo que no se sabe se inventa, entonces como que hay esta cosa de, de paranoia, sí. este que bueno, no, no debería ser así, uh -huh. porque si alguien está pasando por una situación desagradable y sobre todo un niño que está en una edad totalmente vulnerable y con los únicos que cuenta es con nosotros, con los A veces adultos. no son solo niños, también son adolescentes sí. que siguen atravesando sí, su sí, nivel yo, secundario. Cuando y... digo niño también, eh, no está muy bien tu, tu, este, tu aclaración, cuando digo niño también es adolescente. Uh -huh. no uh -huh. este Incluso adultos uh -huh. pasan, eh, yo le digo bullying laboral, digamos, uh -huh. sí. está el, el famoso grooming laboral uh -huh. o, la, o el acoso. Pero... ¿Y hay formas de accionar desde lo judicial? Eh, hay, hay fallos desde sí, sí, de de lo civil. Donde sí. se demanda por mm. daños y perjuicios directamente mm. al establecimiento Ajá. educativo. Mm. Eh, lo que pasa es que nosotras siempre eh, empezamos la charla diciendo que para nosotros es fundamental la prevención. Totalmente claro. Porque cuando el daño mm. está producido. Mm. Así tengamos una indemnización por daño y perjuicio, ese menor ya está lastimado Total. y lo va a acompañar toda su vida. Lamentablemente. ¿no? Eh, lamentablemente. Entonces nosotros consideramos que es fundamental trabajar en la prevención. Eh, judicialmente hay fallos donde se demanda directamente al establecimiento uh -huh. educativo cuando el establecimiento educativo eh, no actúa, no toma medidas de prevención porque se considera que la omisión, o sea, el no actuar, es un factor de atribución de responsabilidad. Total, claro. Total, exacto. Entonces, eh, el hecho de esconder ese, ese problema o de mirar para el otro lado como docente o como institución educativa, lo que hace es naturalizar ese problema, eh, que se empeore porque cada vez va a haber eh, más, o sea, donde hay bullying eh, eh, contra un niño, después, eh, o sea, si a ese menor por ahí lo puede, generalmente la medida que se toma es sacarlo del colegio eh, porque es la medida que... Eh, los papás eh, suelen tomar. ¿Qué uh -huh. te asegura que en otro colegio no vuelva a pasar lamentablemente, públicos o privados? Y lamentablemente sigue ocurriendo contra otros menores. Claro. Uh -huh. Porque el menor uh -huh. se va, bueno, ya no sufre más, pero, pero hay, hay más. que buscar otra. Hay que buscar otra víctima. Y ya que hablamos de bullying, ¿qué parámetro a mí me marca que realmente esto es bullying lo que me está pasando? Muy buena tu pregunta. <risa> sí, porque hay bastante confusión con eso. En general se considera el bullying cuando hay digamos una persona o un grupo de personas uh -huh. ¿sí? sobre otra de la cual ese otro eh, digamos, está en una situación psicológica, emocional, de total vulnerabilidad, a tal punto que no puede responder claro. a la agresión de ese otro. Porque uh -huh. si vos te encontrás con una persona que hace bullying o agrede a otro y uh -huh. el otro le responde, eh, digamos Es como que ya tiene una impronta de defensa personal, claro. emocional, uh -huh. que puede digamos hacerle frente a esa persona que digamos eh, a, le agrede emocionalmente que, o Que sin embargo me quite que busque una respuesta o una salvación. Sí, sí, totalmente. Porque ya bueno, lo hace para no, para no ser aún más sometido exacto. o intentar salvarse. Sí, sí. Obviamente será un tema que vamos a traer sí, para poder explayarnos sí, aún más, pero también quería sí, mencionar brevemente, sí. ya lo vamos a traer para ampliar, porque justo también se dio en este último tiempo diferentes hechos, incluso en Venado Tuerto, que tuvo o tiene como protagonistas al maltrato animal y en este caso también te especializaste al respecto. Sí, eh, y seguimos, porque es muy amplio aparte del derecho animal hoy, se dividen, o mejor dicho, se ha unido, por ejemplo, con la rama del derecho real, que es algo que quiero abordar, vamos a abordar en algún momento con Laura Menado, vamos a dar una charla de derecho animal y vamos a ir haciendo estas relaciones. ¿Por qué lo digo esto? Porque sucede, por ejemplo, con la gente que tiene animales, busca casa para alquilar sí. y no las dejan porque tienen un perro o dos perros, o sí. un gato. ¿no? Sí, bueno, pero no te lo dejan poner de alquilar con varios hijos, imagínate con... los Lo hijos. primero que ponen, digamos, como cláusula, que no se tenga animal. Bueno, claro. a eso va la conexión de derechos reales. ¿Qué dicen los derechos reales? No hay una ley, no hay nada en la Constitución sí. ¿sí? que prohíba que una persona que alquila, si sí, es responsable con sus animales, puede hacerlo junto con sus animales que son, eh, digamos, son integrantes de la familia. Uh -huh. Bueno, eso en algún momento está, va a estar muy bueno poder que, bueno, ya le vamos a estar anunciando y van a estar más que invitadas. Así Pero será. sí, se dieron muchos casos. En realidad, ahora se visibiliza, uh -huh. que es distinto. El, el, el maltrato animal viene desde, sí. no sé, que yo Matosalén. no tengo, <risa> Sí, <risa> desde, desde hace mucho tiempo. Uh -huh. La diferencia que ahora con el tema de las redes... Y bueno, y, el animalí, y los animalistas que han crecido y muchísimo, uh -huh. y muchísimo con grupos, con organizaciones, con lo que sea, este se visibilizó. Lo que se está haciendo, lo que está pasando ahora en Venado, yo creo que es la visibilización. No obstante, si la ley animal ha quedado muy endeble, ha quedado muy caduca, sobre todo con respecto a lo que es la penalización de quien ejerce el maltrato animal. Uh -huh. O sea... Se está penalizando de 15 días a un año claro. de prisión. Ya sabes que eso no existe. Uh -huh. ¿sí? Esa persona ya es escarcelable. Claro, Entonces claro. se buscan medidas operativas, no sé si preventivas, sí, operativas como para calmar sí. con las aguas, sí. con algún una probation, ¿qué significa esto? Que bueno, el juez puede, por ejemplo, esto pasó con el caso Rubio, no sé si uh -huh. ustedes se acuerdan, el perrito de San Clemente, del Tuyú, que una persona lo subió la chata, lo arrastró como 100 metros, el perro terminó todo despellejado un desastre. Bueno, entonces, ¿qué hizo el juez? Que es un, es un fallo jurisprudencial realmente, que lo, le embargó la chata, la hermosa chata Jailú que tenía, el claro. juez se la embargó. Bueno, y aquí en Venado Tuerto hace sí. pocos días también hubo el caso de otra perrita que afortunadamente sí, llegaron a tiempo, podemos sí. decir, y en este caso a la mujer de ya una adulta mayor, sí. ella decía, ah, tengo tal edad, no me va a suceder nada. Bueno, y a lo que tengo entendido que momentáneamente le exigen, desconozco el tiempo, de las alimento. Exactamente, sí, sí. eso mismo. Bueno, gracias a por ambas. Favor, al Dejamos contrario. muchos temas en puntos suspensivos, pero va a servir para una próxima convocatoria, si así gustan lo disponen, Totalmente. para poder seguir ampliando y repasando. Así que al gracias. Contrario, chicas. Gracias, gracias a ustedes. ustedes. Eh, y así sí, pasaban bien. las abogadas Betina Pazón, Laura Mendoza, como decían en Instagram, Mendoza Pazón, abogadas. Sí. Si no, repetimos, Al Martín, Mil, casi por ir. dos, Una cosita nada más. Sí, sí, por favor. Que todo lo que sea para asesoramiento de maltrato animal, uh -huh. eso lo brindamos... Eh, eh, digamos, gratuitamente. Bien, el asesoramiento, bien. digamos, de cómo se hace la denuncia, uh -huh. qué tienen que presentar, eso nos ofrecemos gratuitamente para hacerlo. espectacular. Uh -huh. eh, no, lo que yo quería decir es que me encantaría que estén una vez por semana, por lo menos, uh -huh. porque hay tantos temas que siempre están ahí y, obviamente, con ustedes, con la eh, respuesta certera y con los pasos a seguir concretos, porque con este DIMI y, como vos decís, uno lee una noticia acá, otro lee otra noticia allá, puedo ir con el dato concreto, porque creo que hay mucha gente interesada del otro lado con distintos temas como este uh -huh. que eh, estuvimos. Así que, muchísimas gracias. Por chica. favor, al contrario, chicas. Bueno, Rena, yo supongo que deberemos de ir ahora a la tanga. Así es. Ay, y bien, no, seguramente llega mucha más música y después volvemos con más de la a la Z, con lo de siempre y más entrevistas. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la